Esa aplicación expone los sentimientos. ¿Te ha sonado mucho? ¿Qué? Yo alar. Cuando Sanó ha hecho sonar mi alarma, he sentido un cosquilleo. No sabía que trasladarían a Juan Sanó aquí. Dios, empiezas fuerte, ¿eh? Y el tuyo, ha sonado mucho. No tengo la aplicación. Es como el luchar conmigo mismo. Seré fuerte y optimista. Cuando yo estuve mal, tú estuviste conmigo. Yo yo. Oye, te conozco. Qué raro. ¿Tienes lo alarma apagado? No. Eres rara. Hasta sin Love Alarm es evidente. Es imposible. Si alguien te gusta, no se puede hacer nada. ¿De verdad que no te gusta Yo-Yo? Te lo diré cuando tú me lo digas. Love Alarm no me sonó por tu culpa. ¡Poneos todos a 10 metros! Le parto la cara y sigo gustándole. Love Alarm ha creado polémica por la declaración de la víctima. Love Alarm solo indica si le gustas a alguien. No garantiza tu seguridad ni tu bienestar. Si la aplicación no hubiera existido, ¿cómo seríamos ahora? Me guardas el sitio y me invitas a café. ¿Por qué lo haces? Es lo que hacía la gente antes de que saliera Love Alarm. Mírame a los ojos. Sé que me quieres. La decisión la tomará yo yo. Ahora tengo que enfrentarme a mis sentimientos.